días a todos, hoy os traigo la suscripción de Ipsy del mes de junio que viene este neceser que realmente es muy bonito, con la parte de abajo negra y el, el color de unos labios esta es la tarjeta que viene este mes y estos son los productos que me han venido este mes el primero de todos es la sombra de ojos de Luna Cosmetics, en el tono Jace. El packaging es el packaging con tamaño normal, es un buen packaging. Realmente el producto me ha gustado. Es la sombra de la izquierda. Quizás para mi gusto le faltaría un poco de pigmentación, pero para poder difuminar va muy bien. Y no, no es nada polvorienta, lo que se agradece, al menos eh, a mi gusto. El segundo producto que viene es este colorete de The Balm. El color es muy bonito, tiene una buena pigmentación. Es el, el que está en medio. Tiene muy buena pigmentación, como podéis ver, pero el tamaño realmente es muy pequeño. Ya me pasó con una sombra. Os dejo arriba los vídeos a los que me refiero. Venía con un bronzer en otro mes y el tamaño es realmente ridículo, me sirve más como sombra de ojos Es más grande la sombra de ojos que el colorete Con lo cual me parece que en esto no está acertado de Balm El siguiente producto que me viene es este lápiz de ojos de Beauty for Real Es un color dorado Tiene muy buena pigmentación y es un color precioso para probar tamaño original, no hay ninguna queja. El siguiente producto que me viene es este producto de NYX que yo no he probado. Es un labial que sirve tanto para las mejillas de colorete como para dar un toque de, de brillo a los labios. A mí este tipo de productos no me gustan, prefiero los labiales mate. Y luego, para usar de mejillas, al tener la piel mixta, normalmente no suelen venir bien. Pero le voy a dar una oportunidad. Aunque mmm, ya, mmm, sinceramente, estoy predispuesta a que no me guste porque normalmente no me gustan. Y el siguiente producto, el último, es esta crema de sol que es hidratante con factor solar 50. Es una crema calmante, hidratante y protege, resistente al agua, no tiene fragancia, no tiene parabenos y no, no te crea una película blanca. Son 12,5 mililitros, lo que está muy bien para poder probar o llevar de viaje, como podéis ver el tamaño está muy bien. Y la probaremos. En general este mes me han gustado bastante los productos, hay otros meses que me han gustado más, pero... Está, está bastante bien. Abajo en la caja de información os dejo el enlace al post en el que encontraréis detallada toda la información sobre cada producto y si os gusta el vídeo darle a me gusta y suscribiros al canal. Gracias.